Le fue conocida la medida de coerción contra el locutor Freddy Collado, a quien miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas le ocuparon varias matas de marihuana en horas de la tarde del pasado viernes. Sus abogados ofrecen los detalles. Sí, al señor Freddy Collado en el día de hoy le impusieron medida de coerción de garantía económica de 75 mil pesos en efectivo, someterse al cuidado y vigilancia del señor Tito Martes. Así como la presentación todo lo mate ante la Fiscalía de Duarte. Entendemos que al final esta acusación no tendrá fundamento y que el señor y que el imputado saldrá con una sentencia absolutoria al final del proceso. Eh, en principio nosotros eh, acogemos la decisión en vista de que fue impuesta una medida que no consiste en la prisión preventiva, eh, pero entendemos de que en lo que afecta en término económico la presentación de una garantía económica, de 75 mil pesos nosotros vamos a valorar si este ciudadano estaría en condiciones de poder satisfacer este requerimiento del tribunal. Joan Nicorvero, NTN, su noticiero regional.